Hola YouTube, buena noche para vosotros amigos nostálgicos, estamos comenzando más un programa especial de TV Retro. Y en el programa de hoy, nos vamos a mostrar para vosotros una de las viñetas de los años 80 a la extinta emisora de TV.